Barcelona puede aportar mucho a nivel de emprendimiento, primero por nuestra historia y por nuestra posición, porque es una ciudad abierta, es una ciudad conectada y hoy en día el emprendimiento no se entiende sin conexión, es, una ciudad, es un polo de atracción y además, eh, eh, eh, igual que se contagian las emociones, se contagia Barcelona. ¿no? Yo creo que, que es un núcleo que se une a esa pasión y ese contacto de emoción y de conexión. El género femenino es importantísimo para el emprendimiento. Fíjate que eh, hay muchísimos datos realizados por Boston Consulting Group o como por Deutsche Bank, donde se indica que los resultados de una mujer que emprende son mayores ...a los del resto del sexo. No quiere decir que no pueda, que no se pueda emprender y tener resultados... solo desde el sexo masculino. Pero primero que sumamos diversidad y con nuestra visión es mayor. Porque sobre todo el 80% de las consumidores son consumidoras. ¿Quién mejor que conectar con la consumidora... ...que las propias emprendedoras y que las propias empresarias? ¿no? Por lo tanto, las, el emprendimiento y las empresas en general... ...tendrán mayores resultados cuando mayor... ...mayor capacidad y mayor, mayor número de mujeres están en ese, en ese emprendimiento en esa compañía. Eh, voy a hablar de mm, mi pasión por emprender y cómo lo hemos hecho con uno de los proyectos que he estado emprendiendo que es Womenalia que eh, concretamente es lo que vamos a hablar hoy, de emprendimiento y de mujer. Nuestra red social dirigida a las mujeres emprendedoras y profesionales va dirigidas a ellas y parte de nuestro público está hoy aquí, en BLE.